al señor a mí Abel Martínez me despido que El 8 de agosto se lo recibí, a la gente no me lo ha traído, los carros Y todo los empresas No entendiendo, entendemos. tiene los cargos, local no quiere entregar nada ¿Qué le ha dicho esta persona en el Sí, yo me comuniqué con él, hace que un mes Y me dijo que no, que no quiere entregar los cargos no quiere, que él no tiene carro ¿Tiene usted la documentación de que la documentación? ¿Qué le han dicho las autoridades al respecto? Nada, que están haciendo su trabajo. Tengo aquí el contrato, no me firmó. Ahí está la firma cuando se lleva los carros. ¿De qué tipo de vehículo se trata? De un N20 Sonata, blanco. Y un y, 20, mamé. Okay. y un daño. ¿Por qué tiempo le dijo el que sentaría en los doctor? Por dos días, como dice el contrario. A la fecha no me ha traído ni los carros, ni me ha mandado dinero, ni nada. ¿Qué tú esperas de la justicia? Ay, tú agarras y se la ordenas. Bueno, yo tenía dos carros y yo le renté al a señor, a mí, Abel Martínez me Merenguido, que el 8 de agosto se lo renté, hasta la fecha no me lo ha traído los carros, y le quitó los GPS. Vamos a entender, como que se tiene los carros y no lo quiere entregar ni nada. ¿Qué le ha dicho esta persona? ¿Han establecido ustedes contacto con él? Sí, yo me comuniqué con él hace ya un mes, y me dijo que no, que no me va a entregar los carros. que él no, que yo, es que él no tiene carros míos, me dijo.